gente aquí a lejos y yo les hice spoiler de con quién estoy hoy hola alet hola pedir matrimonio ya estás casado no no vale mm -hmm. <coughs> y pues gente volvimos con yete world después de un mes si no estoy mal pero es que estaba organizando las cosas del canal y bueno eso de las cosas de canal. y me he traído esto de aquí que se llama picture esto se supone que es del mo del modo imaginario esto me dejaría poner una imagen personalizada por ejemplo lo pongo aquí aquí hey, y el otro ya está este se pasó el agaso y al darlo así me daría aquí aspecto tengo una raya qué una raíz. Ya estamos aquí en la cassation, En la casita Y vamos a hacer algo especial y único Claro, si antes el micrófono explota Mire, esto es del mod Imaginary Se lo doy clic derecho Puedo seleccionar esta imagen Guardar Que tiene otra encima Espera, espera. Ya está Miren esta belleza O sea oh, oh. Miniatura Miniatura de una Sí. Ya está, ¿tengo miniatura? Pues chicos, a que se ve guapo Ya está Hoy día lo que haré será hacer ¡Eh! ¡Nació! ¡Mi hija nació! Hola ¡Mi hija! sí Chicos, acaba de nacer mi hija le la acaba de perder un corazón. Ven, ven hija. Ven, ven, ven. Mi hija, mi hija es feliz, mi hija, mi hija es feliz. Venga, llame para arriba. Creo que se hace Pacífico. Sí, era por lo de la boda. Ya, venga. ¿Me puedes dar 10 libros? ¿Para qué? No, no, no. No tengo. Establecer hogar Ya, yeah. eh, ¿puedes irte? Ya pues, gente A ver, no tengo comida Voy a ir a por comida ah. Si sí, antes el Minecraft no explota, claro A ver, que no sé por qué A ver, a ver, chicos Vamos a... Eso, ahí está Se fue el lag Y pues, gente Vamos a... ¿Qué? ¿Te asesinó un elefante? Sí, no tengo armadura. Pero yo he matado elefantes y nunca me han atacado. ¿Cómo te asesinó? Yo qué sé, me empezó a pegar con los cuernos. Pues gente, vamos a hacer algo. Y es que tengo un mod que se llama Roots Y para usarlo puedo hacer estas armas que son como las de hierro. Y necesito, a ver, a ver si lo encuentro. Por aquí debe estar, ¿no? me puede dar hierro para qué para hacerme tal vez una espada güey yo te doy una espada aquí está runic table ya está de aquí se hace con no puedo hacer chicos me la puedo hacer me la voy a hacer para empezar a hacer magia <risa> Este capítulo es solo para anunciar que ya volví con Jet World. Voy a hacer esto de la magia y ya porque... No, eso. Solo quería anunciar que ya volver a subir. Y esto, ven en el cofre de acá hay cosas para que... A ver si... no ah. ir a la aldea. Yo no, ya está. Uno de piedra. De aquí, tres semillas, y de aquí, una de esas cosas, ya está. Usamos nuestra mesa de crafteo y sería esto, esto, esto, esto, y esto. Y chicos, tenemos en nuestras manations la cosa mágica, a ver, primero está, <risa> me muero. Primero está, por ejemplo, vamos a hacer la espada Ya, a ver Autorreparado Y listo, se utiliza A ver, a ver Estoy perdido, pues gente Aquí no lo haremos, lo haremos en otro capítulo En cuanto me informe un poquito más del mod Porque, pues eso, estoy un poquito perdido joder. Y pues, nada, este, este capítulo como digo es solo para eso, para anunciar que volví con JT World y yeah. ya. No es por nada más, aquí de seguro pondré alguna imagen y yeah. ya. Y nada gente, nos vemos. Mm, sí, porque este capítulo era solo para eso. Pues. Nos vemos, vemos. Nos vemos.